se anunció este fin de semana el aumento para el precio de los combustibles. Sí, finalmente el gobierno le otorgó la suba a las distintas petroleras en la República Argentina, arrancando el fin de semana por la principal, la petrolera estatal YPF, con un aumento importante en todo el país. Bueno, y después rápidamente las de otras banderas como Shell y Action también hicieron la actualización de precios. Vamos a compartir el informe de Marcela Navarro esta mañana en las estaciones de servicio. El primer minuto de este domingo volvieron a aumentar los combustibles en Argentina y así quedaron los precios en IPF. La nafta super se comercializa ahora a 135 pesos. El día sábado se vendía a 123 pesos. En el caso de la Infinia quedó en 166 pesos, en promedio las subas rondan el 8%. La Ultra quedó en 143 pesos, lo vemos ahí, y el día sábado se comercializaba a 132 pesos. En el caso de la Infinia Diesel se comercializa actualmente a 189 pesos y el día sábado se vendía a 175 pesos. El GNC quedó igual en 69.89. Está todo caro, no sé qué va a pasar con la nasta. ¿Sabías del aumento? No, no sabía. Bueno, ¿y, y qué te pareció ahora que bueno, tuviste que cargar el combustible, el gasoil. Y acá es menos, con la misma plata de antes ya la misma es menos litro. No necesitas para trabajar, ¿qué haces con la camioneta? Y trabajamos en la calle nosotros con la camioneta. ¿Para dónde va todo? Y a una recicladora que hay acá a la vuelta del acceso. ¿Y, ¿Y qué pensás que, que va a pasar? ¿Alguien le va a poner un freno a esto? No, no, no sé si le van a poner un freno a esto. Esto va a seguir aumentando todo. No, no sabía cuántos el aumento. Y un 7,5, 8% aproximadamente. Y me parece que me conviene vender el auto, entonces comprar una moto. ¿Has <risa> pensado eso? <risa> y puede ser. Pero si sí, no, ya está, es demasiado, es demasiado. Pero bueno, si no queda otro. Y encima lo, lo peor de todo es que aumentan, aumentan y nadie hace nada como para decir, che... ...quejémonos un poquito de que está aumentando todo... ...porque se quedan conformes, se aumenta... ...pero nadie dice, bueno, hagamos algo, que se yo... ...quejémonos un poco... ...es como que nos vamos eh, amoldando a todo lo que nos van haciendo. Me enteré que aumentó... ...y mira, yo creo que... <ríe> ...mientras más aumenta, más cargamos... porque ...tenemos que usar el auto igual. ¿En caso para qué lo usas? Para trabajar... ...para trabajar y para... ...uso familiar... ...así que... Ahora llego y me desayuno que aumentó un poco más. Está bastante complicada la cosa, pero bueno, él no queda de otra, hay que... ¿En tu caso para qué carga? No, yo ahora cargo para una empresa, pero bueno, para el uso personal de mi vehículo se complica, está caro el gasoide de, con todos los aumentos que han habido, se complica, así que bueno. Optar por otras opciones. ¿Qué opciones? Eh, bicicleta, transporte. ...para abaratar un poco de costo. No me sorprende nada, que te diga. Vengo, cargo y ya está. Ya no me hago más problemas. Así que bueno, no tengo más nada para decirte. ¿Crees que va a cambiar esto? No sé, no creo, no, no. No, no creo que vaya a cambiar. ¿Cómo uno, cómo uno vive con tantos aumentos? ¿Cómo haces vos? Qué sé yo, nos reinventamos todos los días. ¿Qué te puedo decir? Para mí la política es un gran cajón de manzana, que viene una manzana buena y bueno, ahí se pudre con el resto, es así. Esa es mi percepción.